No me creerás, pero el viento trajo un parque volando. Al rato llegó un sombrero, una camisa, unos pantalones, un indigente. ¿Y qué hiciste? Le puse el pie encima. ¿Para que no saliera volando otra vez? No, para que no se levantara.